Ni Filomena ni Filemón. Es por mala gestión. Con este mensaje, madres, padres y profesores muestran su indignación por los sucesivos cierres de los colegios en Madrid. Están literalmente achicharrados. El suma y sigue de las faltas de respeto y de empatía con las familias parece que no tiene fondo. Antes de la nevada ya vino una vuelta al colegio caótica y el despido de miles de profesores. Y en esas es cuando llegó Filomena. Madrid está preparada, decían Almeida y Ayuso. Uno se fue a bailar Style con los reyes magos y la otra dijo que se iba a poner la calefacción todo el fin de semana en los colegios. 10 días después de la nieve, 10 días, tenemos a grupos de padres y madres autoorganizando la limpieza de los colegios con sus propios medios ante la inacción del ayuntamiento y de la comunidad. Tenemos a un alcalde que ha tardado una semana en contratar la limpieza de los colegios. Tenemos a una presidenta que le ha parecido buena idea pedirle a arquitectos voluntarios que revisaran los desperfectos técnicos. Ah, y retrasar varios días el calendario escolar como si los profesores no llevaran trabajando día y noche durante toda la semana. Y mientras tanto, en casa, haciendo malabares económicos y emocionales para sobrellevar la conciliación. Familias con dos o tres videoconferencias al día, haciendo deberes entre conexión y conexión, con padres y madres monitorizando a varios niños a la vez mientras teletrabajan. Eso... Quizás en el mejor de los casos, porque en otros han tenido que incluso contratar o pedir favores a terceras personas para poder ir a la oficina. Y todo esto con una aplicación, Educa Madrid, que funciona peor que una escopeta de feria. Almeida y Ayuso han mandado un mensaje claro a las familias. Buscaos la vida. Y los padres y madres han respondido alto y claro no van a comulgar con ruedas de molino. Necesitamos una nueva organización social de los cuidados, con ayudas para conciliar y un sistema de protección social digno. Necesitamos que se respete la educación presencial como un derecho esencial de las niñas y de los niños. Y necesitamos que Ayuso y Almeida dejen de despreciar a una comunidad educativa que ha dado el callo en los momentos más duros, a pesar de su incompetencia.